Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de voces y protagonistas desde la Corporación Teje Caminos. Bienvenidos todos y todas. Eh, pues nada, nuevamente estamos en un espacio en el cual pretendemos disfrutar. Este live es el del mes de abril. La idea es que podamos conversar y tener un espacio agradable. Eh, sigamos aprendiendo. Desde la Corporación Teje Caminos tenemos una gran invitada hoy, ella es Paola Ortiz, es una profesional en psicología y con quien vamos a tener la oportunidad de trabajar un tema muy importante que tiene que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo y bueno aquí vamos a arrancar un poco con estos espacios, agradecer antes a todas las personas que nos acompañan hoy y las que se van a ir conectando durante pues, este espacio que vamos a tener entonces, Paola, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y bueno, pues muy expectantes de lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, los dejo con Paola para que se presente y nos cuente un poquito, pues, de lo que hace. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque seguramente lo vamos a ver en diferentes países o partes del mundo. Eh, como Sandra ya me presentó, mi nombre es Paola Andrea Ortiz Mendoza de profesión psicóloga, danza, movimiento terapeuta y tengo una especialización en desarrollo humano, pero el énfasis es en procesos afectivos y creatividad. Me encanta la danza, me encanta el movimiento y a través de la danza y el movimiento yo tuve un proceso de desarrollo personal y de sanación muy grande, más otros acompañamientos a través de la psicología y de la salud mental y a través del arte. Entonces, por eso el día de hoy, eh, bueno, la intención es que charlemos un poco, que ustedes también hagan preguntas de esa conexión mente-cuerpo. Tengo un emprendimiento que se llama Danza Vital Creativa, en donde también hago abordajes y hago pequeños tips, charlas, eh, cositas, que nos hablan acerca de la importancia de, de cómo es ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestro ser y de todo, todo el conjunto que somos, porque todos somos un conjunto de, cuerpo, espíritu, mente, o sea, todo, emociones. Y eso, Así es. Sandrita. Así es, Paola, Entonces, pues, muchas bien gracias. Bien. Aquí me das la oportunidad también para contarle a nuestros seguidores, a nuestros amigos de, de, de nuestras redes sociales y de, de Teje Caminos, que nosotros empezamos un proceso muy chévere, muy interesante con el tema de educación el cual fuimos abordando de diferentes maneras, fuimos teniendo diferentes espacios con profesionales de diferentes áreas también, que nos permitieron generar una serie de aprendizajes, tips, herramientas y metodologías para trabajar con los estudiantes. Eh, sin embargo, en estos últimos dos, incluyendo este, hemos trabajado otro aspecto que también es muy importante y hace parte de la corporación, y es precisamente todo lo que tiene que ver con el bienestar psicosocial. Uh -huh. eh, la vez pasada eh, tuvimos un espacio con una profesional también, casualmente Paola, con quien uh -huh. hablábamos de dificultades de aprendizaje y de comportamiento y entramos un poquito en el tema del abordaje psicosocial. Hoy específicamente queremos abrir esa puerta del bienestar psicosocial y lo vamos a hacer por medio de este espacio con, con Paola que nos trae pues... Eh, no solamente información, sino también herramientas que vamos a poder seguramente abordar más adelante y también en nuestros otros espacios, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con el bienestar psicosocial. Entonces, uh -huh. pues nada. Eh, vamos a arrancar entonces. Tenemos unas preguntas eh, organizadas las cuales, eh, con las cuales pretendemos orientar eh, este espacio. Sin embargo, ustedes saben que nos pueden hacer todas las preguntas que consideren. Nosotros vamos a tratar de filtrarlas de manera que podamos darle respuesta. Si de pronto no les podemos dar respuesta durante el espacio, porque el tiempo se pasa muy rápido, pues okay. eh, les vamos a dar respuesta eh, por, por medio de nuestras redes o por nuestro, nuestro correo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar, Paolita, y nuestra primera pregunta está relacionada precisamente con un cuestionamiento o una pregunta que tenemos aquí y dice... Sabías que cada vez que haces un movimiento la configuración de tu cerebro cambia? Uh -huh. Nosotros para este ejercicio um, antes de, de, de el día de hoy en este espacio abrimos una serie de preguntas, inquietudes también y enviamos algunos tips, eh, tips, perdón, eh, relacionados con este tema. Entonces, bueno, cuéntanos con relación a esta configuración de nuestro cerebro y nuestro movimiento qué pasa. Bueno, nosotros, eh, bueno, hoy en día hay un, una, hoy en día, por la rama de neurociencias que, que últimamente ha estado muy, muy vigente, nos informa, es aquella que estudia todo lo que es el sistema nervioso, su funcionamiento y todas las asociaciones eh, que tiene con otras áreas, no solamente a nivel de medicina, sino a nivel de psicología, de ingeniería, a nivel de genética, bueno, biología es bastante amplia, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, todos los seres humanos, en nuestros cerebros, hay algo que se llama neuroplasticidad y esta son las redes neuronales que están distribuidas en nuestro cerebro y que tienen esa capacidad de transformarse. Pero ¿cómo se transforman? A través de la acción y de los hábitos. ¿Cómo así que sabías que cada vez que hago un movimiento una, una configuración del cerebro, del cerebro cambia? Sí. Mente y cuerpo están totalmente relacionados y unidos. Actualmente tenemos la tendencia de solamente ver la cabeza, o sea, como si fuera lo más grande, y el cuerpecito es chiquitito. Y todo el tiempo andamos en la, en la cabeza, piense, piense, y a veces nos automatizamos. Cuando automatizamos un movimiento, como uh -huh. los dientes, ta -ta -ta, o sea, como que no ocurre nada nuevo. Cuando hacemos algo que nos sorprende, por ejemplo, yo estoy así. Y de repente algo así, mm. o abro los brazos, entonces si yo demoro un tiempo con, esta, con alguna posición diferente como abrir los brazos, ya esta información que tiene mi cuerpo va pasando a mis redes. O sea, las redes mm. neuronales mm. captan la información que está haciendo mi cuerpo, porque mi cuerpo y el cuerpo de cada uno de nosotros es la principal herramienta que nos sirve para comunicarnos con nosotros mismos y el entorno. ¿Cómo aprenden los niños pequeños? ¿Cómo aprendemos cuando somos pequeños? A nivel somático. Lo primero es a nivel somático, experimentando, tocando con los sentidos, tanto los cinco sentidos como, no sé si ustedes sabían si hay cinco o más sentidos ustedes que creen. Los que crean, que, ¿cuántos sentidos hay? ¿Quieren responder ¿Hay un momentico para yo pasar a, y a explicarles un poco más profundo por qué el movimiento cambia el cerebro también? Ok. De aquí arrancamos un poco también a pensar en lo que tú dices con relación a, a, a lo que nosotros también encontramos como el aprendizaje kinestésico, ¿no? Que uh -huh. es con la experiencia, con el uh -huh. hacer definitivamente. Uh -huh. Entonces, eh, normalmente sí decimos que hay los cinco sentidos, pero según dice Sandra, eh, también lo que dice con este aprendizaje kinestésico, que yo ahora les digo algo importante acerca de él, tenemos el sentido uh -huh. propioceptivo y el interoceptivo. Estos dos están muy relacionados a las sensaciones del cuerpo. Cómo siento mi cuerpo, y tanto la ubicación espacial, la forma como me muevo, la forma como mi cuerpo se ubica en el espacio, y tanto la, la, las palpitaciones, la angustia que siento, la sudoración, la piel de gallina. Entonces, uh -huh. todos ustedes ven, es como si mi cerebro estuviese distribuido por todo el cuerpo. Por eso el movimiento cambia esta configuración. Por eso, eh, por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños y hay una palabra que nos dice nuestra madre o nuestro padre que nos empodera, por ejemplo, eres un niño muy inteligente, eres muy agradable, como que a medida que la palabra mi cuerpo se va expandiendo, ¿no? O sea, es una información uh -huh. que llega a mi mente, pero que en mi uh -huh. mente resuena, genera una emoción y uh, mi cuerpo se expande. A comparación, si alguien me dice, Ay, es que sí, qué bruta eres, es que eso no se hace, tú eres un boom, uh, te pasa, ¿no? o un grito. Entonces, inmediatamente eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por eso el movimiento es tan importante y sobre todo el movimiento consciente. El movimiento ok, consciente. aquí me surge una pregunta, Paulita, y entonces, sí. eh, cuando hacemos este, este tema de, de, y, y hablamos de, del movimiento y la relación que tiene con nosotros y la conexión cerebral, ¿Qué pasa con las personas que, o los niños y pues adultos también, que no tienen esas habilidades, por ejemplo, en el baile? ¿Qué pasa con, con esa conexión? ¿En qué afecta o en qué se si afecta, no? Porque pueda que no, no haya ningún tipo de afectación. Pero aquellos que no pueden, no tienen esa habilidad, digamos, e incluso Bien. les da pena, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, no, A ver, no es que tengan un problema las personas que no tengan Exacto, estabilidad sí. de danza, no necesariamente. Aquí lo que vamos a priorizar, priorizar más que el baile es el movimiento, más que la danza es el movimiento. Pero es verdad que la danza, cuando vemos, por ejemplo, eh, estas personas que se les dificulta un poco en temas de coordinación, de atención, seguramente en algunas áreas de su vida, en otras áreas que no sean danza o movimiento, estas capacidades pueden verse un poco afectadas o un poco que necesitan de, de, de estimulación. También, okay. eh, por ejemplo, en el baile y en la danza, hay personas, eh, o sea, el movimiento guarda todo. Es que es el movimiento, el cuerpo tiene memoria registrada. Memoria. Uh -huh. Sí, todo. O sea, toda nuestra experiencia de vida queda registrada en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo es nuestra gran antena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucha timidez, ¿el cuerpo qué hace? Entonces como que se retrae, ¿verdad? O sea, como que, ay, no puedo bailar porque es que me da pena, sí. no sé, como que, que me vean. Torpe, que me vean. Pero más allá de eso es profundizar en eso. Bueno, ¿y por qué sientes pena? ¿De dónde viene esa vergüenza de pronto de moverte mm. o mover el cuerpo? Eh, eh, porque, digamos, eh, más yendo un poco más allá de la danza, de la danza como tal, el movimiento? Porque también sí. la forma que lo hago, o cómo me acerco a alguien okay. cuando voy a conocer a otra persona, porque la vida en sí es una danza, entonces en el, el, la, el, baile, el baile o la danza me estoy relacionando con alguien, o sea, es una, uh -huh. una comunicación Conexión. Con uh -huh. Exacto, pero cuando yo conozco a otra persona, que no necesariamente es en el baile, también estoy generando una conexión, es fácil para mí acercarme, no es fácil eh, bueno, todo esto nos habla de cómo, cómo, cómo somos, todo lo que sí. hemos vivido en el transcurso de la existencia, de las experiencias que hemos tenido, de lo que nos han dicho, la educación que nos han eh, inculcado, eh, todo eso. Uh -huh. sí, pero... que es un tema también, es un tema también cultural, ¿no? En algún sí. momento, cuando no sabes bailar, como que, ay, tú no sabes bailar, ay, tú. Como que esos esas, esas mitos de alguna manera que, que hacen que, que las personas se sientan un poco mal por, por no saber o no tener esa habilidad en el movimiento que, bien llamado, baile. Exacto, pero entonces ahí también importante, Sandra, este, o sea, esa vergüenza, porque uh -huh. ya a nivel cultural, ¿no? Entonces, bueno, esa sí. vergüenza, ¿cómo interpreto esa vergüenza en la forma como me muevo o no me muevo, no? Eh, Ay, sí, que que ver, que, que no sé qué, ¿por qué? Porque da vergüenza, porque el cuerpo se abre más en el baile, se expande. Uh -huh. Si estamos en una cultura o bueno, en una educación donde a lo mejor nos han dicho no hagas esto, esto no es así, pues o, no, que nos tenemos a cerrar. O haz aquello, o, entonces nuestro cuerpo queda mecanizado para esas cosas. Y cuando va a probar uh -huh. algo nuevo en la danza, por ejemplo, que es más de expresar, es difícil, ¿vale? Pero pues sí. Pero no quiere decir que las personas que no bailen, entre comillas... No lo experimenten, sí. No. Y acá lo importante okay. puntualizar es, en el tema, o sea, desde el punto de vista del de tema de movimiento, uh -huh. no se juzga nada. Simplemente es la vivencia que se ve y se vive a través del cuerpo de cada persona, el cuerpo y el movimiento de cada persona. ¿Vale? Okay. O sea, más allá que... O sea, que los que no saben bailar, no se preocupen, que igual no. tenemos, se aplica, aplica el movimiento en esta conexión de mente cerebro del cuerpo. Claro, claro. claro aquí, aquí tú tocabas un tema al principio y hablabas de la neurociencia, sí. para muchas personas, ¿cómo qué será eso? Vale, eh, entonces... ¿Cuál es el uso y digamos un poco para qué...? Nos, nos sirve la neurociencia, eh, si, si se puede llamar de esa manera, eh, en nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Bueno, como decía al principio, la, la neurociencia es este, es un neurociencia o neurociencias, es el conjunto de ciencias que estudian todo lo que uh -huh. es el sistema nervioso. ¿El sistema nervioso qué es? Es como nuestro cableado, vamos a decirle así, de nuestro cuerpo, o sea, que depende mucho de toda la conexión cerebro-corazón. Yo los digo separadamente, pero todo es un conjunto. emocional. solo. Mm -hmm. Exacto. Entonces, ¿por qué, ¿qué estudia? Eh, bueno, hay muchas ramas. A nivel de psicología se estudia el tema de neurociencias, a nivel de genética, a nivel de biología, a nivel de ingeniería. Nivel de ingeniería ahorita, por ejemplo, hay algo que se llama neuroingeniería. Hay una rama okay. más nueva, que es la neuroeducación, que hasta en la última, en la última década se ha venido posicionando, para entender o sea, esa comunicación entre educación, psicología y neurociencias y entender la forma como aprendemos y qué estrategias podemos utilizar para fomentar uh -huh. tanto aprendizaje, enseñanza, aprendizaje y no solo lo que decíamos, o, o sea, de los contenidos, sino también el socioemocional, el bien, todo esto. vale Entonces, ¿para qué nos sirve en la vida entender esto? A veces uno le deja estos casos, no, a los médicos, a los expertos, pues resulta que no, porque es que todos los días nosotros andamos con nuestro sistema nervioso y somos poco conscientes. Entonces aquí la intención es que podamos volvernos conscientes de cómo mi cuerpo está trabajando, cómo mi cerebro me habla y cómo mi cuerpo y, y mi cerebro me hablan para moverme en la vida está muy relacionado con el tema de resiliencia y creatividad. La creatividad a veces solamente está vista para las personas artistas, para... no señores, creatividad es para la vida. Todos los días solucionamos pequeñas cosas. Ay, se me quedaron las llaves que puedo hacer para abrir la puerta. O, no, o digamos, estoy enseñándole a comer a mi hijo o a mi hija, qué estrategia puedo utilizar para que se coma unas verduritas. pues ahí empiezo a inventar. Entonces, todo este tema de invención, de hacer, está relacionado con nuestro sistema nervioso, está relacionado con cómo sentimos, cómo pensamos y cómo hacemos. Lo que les decía al principio, la neuroplasticidad, esto es súper importante, es una habilidad que tenemos todos, tanto desde pequeños como Adultos. Antes se decía que no podíamos generar neuronas, ni crear nuevas redes, ni nada, porque que las íbamos perdiendo a través del tiempo. De o los a través años. De los años. Ay, no, que el oro viejo no aprende a hablar, <risa> olvídense. <risa> olvídense de eso porque es posible, es posible ir entrenando eso. ¿Cómo? Con nuevos hábitos y hábitos saludables. ¿Cómo alimento mi mente? ¿Cómo alimento mi cuerpo? ¿Cómo me alimento a mí mismo? ¿Qué me digo diariamente? O sea, es todo un conjunto, por eso es súper, súper importante. Resiliencia. No, dime, Sandra. No, es ahí cuando, cuando eh, podemos hablar de que nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, ¿sí? de esos pensamientos que traemos, eso mismo reflejamos en nuestra corporalidad, en, nuestro, en nuestra eh, actitud, que es que, llevamos, que La actitud es un poco lo que nosotros llevamos desde el pensamiento a las ejecuciones corporales, por ejemplo, o a los movimientos, como tú bien lo decías. Exactamente. Es, Entonces, es, no lo es, bien importante, es bien importante eso que tú mencionas porque para muchas personas no existe esa relación o no se tiene eh, presente. Tú decías algo de, de eh, que el cuerpo nos habla, pero también debemos aprender a escuchar lo que el cuerpo nos habla para Exacto. poder entender y poder como que reaccionar frente a eso. Exacto, eso, eso que tú dices, Sandrita, es es, o sea, es maravilloso, es súper, súper importante. El cuerpo todo el tiempo nos está susurrando, uh -huh. todo el tiempo, y es últimos estudios científicos han demostrado que el cuerpo anticipa la reacción emocional, y ahí es la base de nuestra inteligencia emocional. Si nosotros tenemos esa capacidad de empezar a auto observarnos, a ser consciente de cómo, de qué, por ejemplo, me estoy poniendo nerviosa antes de ¡ah! entrar en estrés y no sé qué, el cuerpo ya lo reconoce. Pero como uno anda en el hacer, hacer y piense todo el tiempo y haga y haga automáticamente, olvidamos esta parte, olvidamos parar respirar que es un punto importante para este tema de conciencia de nosotros mismos y escuchar y a veces el cuerpo grita y cuando el cuerpo Exacto. grita es cuando nos enfermamos ya cuando, no hay mucho por hacer o sea ya hay que hacer sobre la, la sobre la dolencia uh -huh. que la idea no es Exacto. llegar hasta ese punto pero sí y la actitud sí el lenguaje verbal a veces nos fijamos eh, o sea tenemos el lenguaje claro. verbal y el no verbal pero uh -huh, resulta tocar. que el que siempre prima es el no verbal. Entonces, por ejemplo, las cotidianidades. Ay, ¿cómo estás? No, yo me encuentro bien. Mira, es decir, mira, no, que Exacto, mira <risa> yo estoy diciendo, yo me encuentro bien, pero la actitud y, la, y el tono de uh voz -huh, que estoy tomando es distinto. Uh -huh. El cuerpo no miente jamás. Y el cuerpo expresa esto inconsciente que yo a lo mejor conscientemente no puedo expresar. Entonces... <coughs> Esto es muy importante porque en la relación con el otro, eh, es esa capacidad que tenemos, esa empatía que tenemos de comprender al otro, eh, de, de no, no de involucrarme en su... A ver, comprender es, disfier es diferente a caer como igual a esta persona, si no, no lo puedo sostener, es comprender al otro, y no solo a través de, ah, de, del sentimiento, no, de la actitud corporal, de algo que se llama empatía kinestésica. Uh -huh. Y es ese es el entonamiento que puedo hacer con el otro para comprender. Pero es más allá del lenguaje verbal, es mucho más allá. O, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy muy feliz, ahí estoy más... Estoy coherente con eso. Coherente, muchas veces somos incoherentes en nuestro pensar, en nuestro sentir en nuestro actuar, y, nuestro y en nuestro hacer. Constantemente. Asistencia. Creo que esa es una de las situaciones que se encuentran eh, en los diferentes entornos, porque si ustedes se dan cuenta, amigos que nos acompañan, hoy, no, esto no tiene relación directa con la educación. Esto sí. tiene una relación directa con los entornos diferentes de nosotros, en la, a nivel organizacional, con los compañeros, con las familias, eh, eh, a nivel profesional también a veces tenemos unos lenguajes corporales que no nos ayudan y no nos favorecen y no significa que no los podamos modificar, ¿no? Bien lo está mencionando Paola y es que con entrenamiento y con reconocimiento como de estas... Eh, dificultades que tenemos pues lo podemos superar y es allí donde entra una una una pregunta importante y es en ese caso entonces qué tiene que ver la neurociencia con las inteligencias múltiples y tú mencionabas ahorita una de las inteligencias que es la inteligencia emocional entonces cómo podríamos relacionar todo esto con las inteligencias múltiples bueno eh... Bueno, inteligencias múltiples, digámoslo así, que son, más que las inteligencias múltiples son especializaciones del cerebro, ¿no? Okay. Entonces, eh, a ver, la relación es grande porque como les decía al principio, nosotros aprendemos a través del cuerpo y es a través del cuerpo que empezamos a, a generar nuestras transformaciones, ¿no? Nuestras uh -huh. formas. Está muy relacionado con todo el tema del neurodesarrollo entonces, en distintas etapas de la existencia nosotros aprendemos ciertas habilidades y ciertas capacidades. Entonces, uh -huh. hay personas que a lo mejor somos más, digamos, eh, eh, más diestras, digámoslo así, o no, más como tenemos más habilidad en ciertas áreas, pero no quiere decir que no podamos abordar las otras. Todo se trata de entrenamiento. Y se trata de una orientación, más que si sí es entrenamiento, pero más una orientación y un acompañamiento amoroso. Y más tiene que ver mucho con el tema de motivación, no es solamente mm -hmm. llegar a, a entregar, listo, vamos a, a trabajar inteligencia espacial vamos a hacer mm -hmm. esto y esto y esto, vamos a trabajar la inteligencia matemática y, o sea, es un conjunto, es un conjunto, hay que que también tener esa capacidad de reconocer en el otro qué habilidad se le facilita más. Y de pronto no juzgar o no, si no juzgar o no, no, me acuerdo, no sé qué palabra decir, como no invalidar eh, lo mm. que de pronto la, la habilidad que es que le surge más que, que la que a veces uno quiere que estimular, ¿no? Entonces, el cerebro trabaja conjuntamente. O sea, no vamos a dividir las inteligencias en, a nivel cerebral, no. Okay. O sea, es como, es conjunto. Es conjunto y simplemente algunas áreas del cerebro se activan más con ciertas eh, acciones eh, dirigidas a esa a esa inteligencia como tal. Uh -huh. Todos somos diferentes, a unos se nos facilitan más unas cosas que otras. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que me apasiona y me motiva? Por ahí me voy, porque aprendizaje sin emoción no hay. Siempre para que haya un buen aprendizaje tiene que ver, se trabaja con la emoción y la motivación. Y desde allí impulso las inteligencias múltiples. ¿Para qué sirve la neurociencia? Es entender estas fases o qué, qué partes de mi cerebro funcionan para que yo, eh, en el caso de los maestros o padres, vamos a generar estrategias o contenidos acordes a edades. De, de evolución y de neurodesarrollo uh -huh. y de habilidad de cada persona, de cada niño, cada niño, cada estudiante, ¿vale? Esto es muy importante si se pudiese en los primeros años de vida, porque en los uh -huh. primeros uh -huh. años de vida nuestro cerebro está más maleable y no solo eso, ahí es donde se va instaurando la personalidad. No quiere decir que no podamos retomar eso cuando ya seamos adolescentes o estemos en preadolescencia, podemos solo que se, se va a hacer un poco más lento, digámoslo así. Sí. Pero es importante desde el inicio, ¿vale? Fíjate que aquí, eh, en esto que tú mencionas, y estas eh, inteligencias múltiples que sí son un todo necesariamente, eh, hacen parte de nosotros y, y también tiene que ver un poco con las habilidades y por qué se desarrollan o se practican más unas de esas inteligencias que otras, eh, nos lleva un poco a pensarnos en qué pasa con, con la salud mental tú en el transcurso de este tiempo nos has hablado de, de esa conexión y esa necesidad del movimiento y cómo también esto nos ayuda a entender nuestro cuerpo a entender nuestra manera de pensar nuestra manera de afrontar las situaciones entonces cómo esto nos ayuda en, las, en todo el tema de salud mental o cómo lo podemos relacionar todo lo de movimiento cuerpo-movimiento, no mente todo lo de la neurociencia, eh, las inteligencias, o sea, todo este tema que estamos trabajando, ¿cómo lo podríamos relacionar con la salud mental? que es una de las, de las situaciones que en el mundo, no solamente en Colombia, eh, sino en el mundo están eh, surtiendo eh, un índice alto de afectación? Sí. Bueno, básicamente porque nosotros tenemos afecciones en salud mental, porque simplemente no nos conocemos a nosotros mismos, no nos escuchamos, y andamos, o sea, la, estamos en una cultura del hacer, hacer, sí. hacer. El Entonces, automático prendido todo el tiempo. El automático. Entonces, <risa> cuando andamos en piloto automático, nuestras capacidades se merman. O sea, mm. aquello que no se utiliza o aquello que no se mueve, se atrofia. Es como los músculos del cuerpo. Exacto. O sea, si yo no caminara, si dejara de caminar un tiempo, no porque no pueda, sino porque no quiera, pues se, se atrofia el músculo. Entonces, lo mismo sucede en nuestra conexión mente-cuerpo y está muy relacionado a los hábitos. Neurociencia es que, lo que les decía, la, ustedes quédense con el tema de neuroplasticidad o neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, porque de allí parte que hagamos nuevas cosas, pero eso no ocurre en la mente, eso ocurre con la acción y el movimiento. Entonces, acá la invitación cuáles es, chicos y chicas y hermosos seres, es... Hacer un alto en el camino, conectar con nuestros maravillosos seres, o sea, con nosotros como personas, como seres humanos, es respirar. El hecho mismo de respirar es un gran paso y el paso principal para conectar conmigo. Ah, que estoy muy acelerada, que te... Ay, estoy estresada, ¿y ahora qué voy a hacer? Que no tengo dinero, que los niños... En fin, paras y respiras. Cuando respiro, a nivel cerebral, ya estoy mandando información para que mi sistema límbico, o bueno, hay una estructura que se llama la MIPA, uh -huh. la que está encargada de regular o de alertar, es más regular, es más alertar. Pero entonces con la respiración, esta respiración llega y toca esta área del cerebro y me ayuda a bajar niveles en mi sistema nervioso. Primero, Parar, la pausa es importante y respirar. Cosas tan sencillas que dirán, ay, pero esto es tan ridículo que me está diciendo. No, uh -huh. pero resulta que eso tan no sencillo lo hacemos. y tan ridículo no es primordial. Sí, es uh -huh. primordial, no lo hacemos, es de pronto dejarnos de, de dejar llevar por, por el día a día y simplemente tomar esa pausa y respiro. Cuando yo respiro, empiezo a hacer conciencia de mi cuerpo. Ah, Ah, Donde, por ejemplo, en este momento, los que están ahí mirándonos o los que están, yo misma también. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su cuerpo en este momento en la silla, en el espacio? ¿Cómo, cómo sienten ahora? Sí, o sea, miran alrededor, en dónde están. Cuántas veces pasamos por el mismo sitio, pero automático. Una forma es desautomatizar, es automatizar, es el parar. Vale, observo y activo mis sentidos, tanto los los externos, pero también el interno, entonces es, vale, y la respiración con minutos o segundos de respiración, tu sistema, o sea, el nivel de activación baja, entonces me ayuda, me ayuda a ir conectando con el cuerpo, a ser más consciente, ¿por qué me enfermo?, ¿por qué tanta depresión?, ¿por qué tanta ansiedad?, ¿por qué Ajá. me he dejado comer mucho el coco?, ¿y por qué ando aquí mucho?, y no conecto con el sentir porque a veces se me se dificulta expresar emociones, porque a veces se dificulta hablar o lo que realmente quiero hablar, manifestar y decir. Por eso cuando sucede esto, el cuerpo, nosotros como danza, movimiento, terapeutas, nuestro cuerpo es esa metáfora y la herramienta que me sirve para expresar aquello que no puedo porque se me dificulta. Y es maravilloso lo que pasa a través de movimiento Obviamente no les estoy diciendo, ay, no, si está estresado, muévase o bailo porque no todas las personas <risa> tienen, o sea, esa facilidad. Hay gente que se le facilita, pero hay personas que no. Pero simplemente con el con respirar y ser consciente me va ayudando paso a paso, Sandra. O sea, es, esta pregunta que tú me haces es, o, o sea, es reamplia, pero pasos pequeños, esto. O sea, uh -huh. es simplemente... Aquí, eso, um, aplicaría un poco... Y, y lo tomo también desde la experiencia profesional y es que a veces eh, cuando uno encuentra eh, lo, voy a poner el ejemplo a nivel organizacional que es como en, en donde lo he podido identificar y, y tratar de dar esas orientaciones es que uno le dice a la gente, venga, cuando tenga ira no trate de solucionar nada y esto va para el, con los jefes, con los compañeros en casa porque la ira como que no permite que haya esa oxigenación suficiente y que nos permita reaccionar de manera o responder de manera adecuada. Entonces, okay. es allí donde incluso encontramos, y pues creo que hace, eh, concuerda con lo que, lo que tú estás diciendo, y es que como no está la suficiente, la suficiente oxigenación al cerebro, yo no soy capaz de responder de manera adecuada y termino diciendo y haciendo cosas que no quería, que realmente no pensaba, que cuando me llega esa oxigenación al cerebro y yo estoy calmado y lo pienso, me arrepiento, uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. sí es un poco, creo que esa conciencia de respirar y de tomarse el tiempo de, uf, un momento, uh -huh, uh -huh. creo que eso permite y facilita muchas cosas en los diferentes entornos, eh, uh -huh. y por eso lo mencionaba en la parte laboral, no, porque a veces las personas cuando tienen dificultades con su jefe o sus compañeros, simplemente es como acción y reacción, y no se dan uh -huh. el tiempo de pensar, tengo que parar, eh, respirar y tranquilizarme para poder pensar incluso si vale la pena o no esta situación, aumentarla sí. o calmarla. Sí. Entonces creo que ese ejercicio de respiración es un avance muy importante y que, y que deberíamos hacer todos, ¿no? Cuando uh -huh. yo decía no lo hacemos es porque respiramos de manera automática, uh -huh. a veces eh, y en muchos de los espacios terapéuticos lo primero que le piden a las personas es venga, vaya, vaya, siéntese, tómese el tiempo de respirar y de sentir su respiración uh -huh, y así uh -huh. muchas otras cosas pero empezando con este ejemplo que tú pones aquí, este, este pequeño tip es si invitar a la gente a que empiece a respirar a calmarse a eso, incluso sí. creo que uh -huh. este tiempo de pandemia ha permitido sí, que haya como ese pare eh, eh, ese stop en la vida en los tiempos en el que hacer diario en el corre-corre y eso eh, seguramente le ha permitido a muchas personas identificar esa necesidad de cambiar algunos aspectos, de pronto de su vida, de sus hábitos, tanto hábitos de, de actividad física como de alimentación, como de pensamientos positivos, como ese tipo de cosas que, que olvidamos regularmente. Okay. Okay. Y aquí entramos en nuestra siguiente pregunta un poco y es a, en estos tiempos de pandemia, obviamente han sucedido un montón de cosas en, en las familias, en los hogares, sí. ¿cómo o qué podrían las personas hacer cuando esos cambios no han sido, no han sido de pronto tan positivos? ¿Sí? Y, y cómo desde, desde la neurociencia y desde, desde ese proceso de eh, terapéutico de pronto que, que, que conoces y manejas de desarrollo personal, las personas podrían empezar a asumir o a, o, a, o a facilitarse a sí mismas cuando de pronto no tiene al alcance el profesional que los oriente o ese tipo de cosas. O sea, a nivel de familia, ¿qué las personas pueden hacer en este tiempo de, de tantos cambios además y de tantas transiciones? Bueno, es, a ver, son tantas cosas y depende también la, las familias, pero sí. bueno, la apertura al diálogo primero o sea ya ahorita vamos con a nivel de cuerpos otras herramientas pero a, a, a apertura a dialogar pero primero es mirarse uno mismo sobre todo el tema de los adultos porque cuando hay niños o personas pequeñas dentro del dentro del núcleo familiar los niños aprenden absorben todo lo que el adulto hace y es entonces si yo empiezo a tener estas dificultades relacionales, porque en pandemia surgió mucho, mucho, mucha mucho sí. de relaciones, mucha violencia, porque hay estrés tanto propio como, como el estrés que se genera a nivel del núcleo familiar que están viviendo todos los días en el mismo espacio no pudiendo hacer otras cosas etcétera, etcétera, pero ahí es apertura al diálogo, pero en el adulto principalmente es ir hacia sí mismo, ser consciente nuevamente uh -huh. respirar, pero también el autocontacto, vamos a ir a un ejercicio corporal que uno ahí no se vaya, ¿no? De afán, pero qué tan consciente eres cuando te vayas. Y el contacto a nivel de, de sistema nervioso, depende cómo me acaricie, está mandando una información a mis diferentes áreas del cerebro para también nivelar el sistema nervioso. Acuérdense que todas las emociones, o sea, nuestras, nuestras problemáticas, surgen porque, bueno, sucedió algo que, que me incomodó. Un y evento. Salió una, exacto, un evento el evento eh, hace que eh, se haya, haya una reacción, esta reacción es la emoción, y después de la emoción, una acción. Entonces aquí es pendiente, ¿cómo pienso? ¿Ese pensamiento a qué reacciona? me lleva a sentir y a reaccionar? Y después de esa reacción, que está con la conducta, ¿qué hice? ¿Sí? Entonces es ser muy consciente de todo esto para poder Primero a nivel cognitivo y a nivel corporal me ayudo con la respiración y a veces esto nomás me ayuda a estar conmigo mismo Cuando tú hablabas de la ira, por ejemplo, de la sí. explosión, que a veces dije, pero es que no la puedo controlar, o uno dice, respira, uno no le puede ser a una persona que está ira punta en el mismo momento cuando no tiene esta, este entrenamiento, respira porque que respiren y que nada, no explota más, ¿no? Pero es un paso a paso. Entonces, es... Siempre es ir a nosotros mismos, o sea, las pausas son importantes en nuestra Exacto. experiencia. Y en el tema del núcleo familiar, el diálogo, apertura al diálogo, pero también yo como adulto, como persona, como yo me conozco, qué me gusta, qué no me gusta, qué me disgusta, cómo lo comunico, lo estoy comunicando desde una posición muy eh, agresiva, desde el miedo, o lo estoy comunicando desde una posición asertiva. Pero aquí, eh, Sandra hermosa, es, es, es que cada uno se haga responsable en la familia. Y si hay niños y niñas pequeñas, es que ella cuando yo ya me hago responsable de mí mismo, puedo sostener a mis hijos y a mis hijas. Pero a veces uno exige mucho a los niños y a las niñas que haga cuando uno mismo de adulto ni siquiera ha hecho el trabajo. Nosotros no podemos exigir eso a otros si yo no lo he trabajado. ¿Sí? Entonces, eh, y eso sucede también no solo en el ámbito de familia, sino bueno, también en otros ámbitos relacionales, y a nivel de cuerpo y actitud, ¿cómo se refleja eso? A nivel como, hay algo que nosotros llamamos, lo que te decía, la empatía kinestésica, o el entonamiento afectivo, que es esa capacidad sí. que yo tengo de comprender al otro a través del movimiento, no es que lo imiten, sino que uno percibe la reacción del otro, o se sea sí. que no se ve, hay algo te pasa, es el, lenguaje, es el lenguaje corporal. Exactamente. Algo te pasa, estás bien. Y uno no, las personas que tenemos de pronto entrenada más esta área, es más fácil llegar y comprender esto, ¿vale? Y tomo como precauciones o una, un abordaje de manera diferente. Pero cuando no estamos conscientes de esto y somos más reactivos, porque los seres humanos tendemos a ser más reactivos, porque es un, una cuestión de supervivencia, digámoslo así, entonces no nos permite hacer toda esta esta reflexión de esta autoobservación. Entonces, aquí es apertura al diálogo, volver a abrir cosas diferentes como jugar, la diversión en casa es importante, o sea, que haga algo, que haga algo que me que vuelva a conectar con la emoción de la alegría, de la curiosidad, del asombro, porque la alegría es una emoción que me ayuda a solventar las otras emociones. Entonces, y el juego me ayuda a conectar con ella. Cuando yo juego, ¡ay! mi espíritu como que se abre. ¡Ay, Dios, es interesante! Entonces, eso también ayuda a que el ambiente familiar o que se haya haga una energía diferente para poder abordar las situaciones. Es un tema complejo, Sandra, sí, porque pues cada uh -huh. familia tiene un, un, Dinámicas una diferentes. dinámica distinta, experiencias distintas. Entonces, es bueno. Sí, sí, sí. Fíjate que aquí un poco eh, lo podríamos relacionar eh, eh, específicamente con los procesos de aprendizaje, ¿no? Sí. A nivel educativo, porque los niños de eh, preescolar y jardín, incluso creo que todavía primeritos y, y segundos, tienen muchas actividades que implican el movimiento, ¿no? El juego, la diversión, la didáctica y todo ese tipo de cosas que hacen que para ellos sea más divertido aprender y les quede la información, ¿sí? Uh -huh. Cuando ya no lo pensamos en unos grados más altos, como, no sé, séptimo, octavo, noveno, en adelante, ya son procesos más catedráticos, ¿no? En, en, sí, en la enseñanza. Y es allí donde entramos con lo que ya hemos hablado en estos espacios y es el tema de, de los ajustes razonables, no solamente para la, el estudiante con discapacidad, sino también para todos los estudiantes y para que ese aprendizaje sea más favorable, más enriquecedor y se quede más allá de lo que podamos escribir en un, en un cuaderno, en un tablero, en un documento, etc. Uh -huh. Y allí eh, surge una pregunta que tienen precisamente acá con relación a los maestros. Porque sí es importante, a veces de pronto los maestros dicen, bueno, yo ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, aquí nos piden que por favor eh, demos algunas recomendaciones para cómo los maestros pueden involucrar el movimiento en los procesos didácticos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y, oh. y creo que aparte de lo que tú has dicho, si tienes alguna otra estrategia, alguna otra cosa que nos puedas aportar a, a, a los profesores, pues sería de gran ayuda. Bueno, este, resulta que este es un tema que a mí me gusta mucho, el tema de educación y sobre todo cómo podemos poner movimiento o el cuerpo en tema de educación, eso está estado también en investigaciones ahora, pero mire, algo tan sencillo normalmente, a ver, cómo es el esquema de una clase normal, eh, no sé, ahorita yo estoy en Barcelona, no sé en Colombia cómo sea, por ejemplo, el hecho de la ubicación de los pupitres, cómo está, eso es una cosa que ya nos está hablando, el cuerpo sentado es otra cosa que ya nos está indicando algo, o sea, me está dando información. Sentado, el cuerpo quieto y la cabeza y llénese de información, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando las, las horas son muy largas o algo, entre medias, incluso antes de iniciar cualquier lección, decirle a sus estudiantes que entren en un proceso. La respiración siempre va a ser el anclaje. De Primordial. Respiración, uh -huh. es siempre, siempre. Respirar anclaje primordial unos minutos antes, no, no es muy largo, tres minutos, para que a, ayuden a alinear su, su cerebro, su corazón, su intestino, todo su cuerpo y entrar en un modo de atención, ¿vale? Eso por un lado, para dar la, la, la, la clase. Ahora, en contenidos didácticos depende las asignaturas. Por ejemplo, una asignatura de matemáticas y depende uh -huh. la edad. Acordémonos que Depende la etapa de desarrollo que nos encontramos. Pero incluso, yo lo que sugiero a veces, las actividades que tomamos con los niños pequeños, podemos traspolarlas a las actividades con adultos o con adolescentes, aunque sea un poco más complejo, pero si yo le pongo algo diferente. El movimiento, por ejemplo, eh, nos habíamos, eh, por ejemplo, para trabajar este, temas de geometría o cosas así, o líneas, jugábamos con el cuerpo. Con el cuerpo haciendo figuras geométricas de diferentes, de diferentes eh, ¿cómo se llama? Maneras, Maneras, formas del cuerpo, diagonales, con los brazos, con las piernas, con los dedos. O sea, cosas así sencillas, de forma rápida, lenta. La lentitud, aquí les doy una clave, la lentitud en el movimiento me ayuda al tema de atención y concentración. Ejercicios sencillos, no necesariamente con temas de figuras geométricas, pero ustedes pueden generar o crear algún tipo de movimiento que sea lento, con algún, puede ser improvisado, puede ser algo más establecido. Esto, por unos minutos, ayuda a la atención y a la concentración, digamos, ¿no? Hay que hacerlo así. Hagan, los que están viendo en este momento, si pueden, no los veo, pero muevan los brazos así desordenadamente. <risas> a ver qué sienten. Obsérvense ahí moviendo los brazos como locos. ¿Qué sienten? Rápido, rápido. Si pueden anotar sería súper porque me ayudan a entender cómo se sienten, qué dudas, etcétera, etcétera, y hablar un poco más. Y ahora vamos a trabajar con el contraste. Ahora lento. el movimiento lento y más con foco y atención. Entonces... ¿Qué pasa en el cuerpo si uno se observa qué pasa uh -huh. cuando hago estos dos contrastes de movimiento? Entonces, ¿esto para qué sirve? Uno, los niños y las niñas o las personas que sufren, por ejemplo, de, de, de control de impulsos o de autorregulación, cuando yo hago movimientos, de, por ejemplo, así oh, rápidos, cuando los oh, sí. están súper descontrolados, pero resulta que de pronto sí, sí, hago una pausa stop. Que a veces a ellos se les dificulta, pero esto, si yo hago un ejercicio continuo de esto, le van a ayudar a que vaya regulando. Pero eso se hace siempre. Algunas de las intervenciones que hago son así y ayudan mucho al tema de autoregulación. ¡Stop! Ahora lento. Hay niños que, ay, no, lento, no, no se sé queda. Pero a uh -huh. ellos les encanta todo esto. Entonces, a uh -huh. nivel de cuerpo, aunque parezcan ejercicios muy. o es el de estatua, el típico de estatua que le encanta a los niños. Pues eso ayuda muchísimo para temas de, de regulación también, atención y concentración. Con los mismos materiales didácticos que ustedes usan, eh, pueden planearse una clase o diseñar una clase que tenga algún jueguito de movimiento, algo relacionado al tema. La pregunta es muy buena pregunta, es una pregunta bastante abierta de, de, de, de lo que dices, pero tips sencillos es algo así. Pausas en la clase... Uh -huh respire y algunos ejercicios físicos, unos que puedan tener unos de mucha coordinación, tanto rápidos y lentos, entre medias de clase puede ser. Esos esto también breves. podría, esto, esto, mira, esto que tú dices también puede servir un poco para cuando necesitan los, los eh, profesores o los maestros activar a los estudiantes porque la clase, de pronto el tema es muy... Muy aburrido. pesado, eh, sí, o muy aburrido también, puede ser muy aburrido, entonces el hecho de que hagan ese tipo de ejercicios que tú mencionas de ponerlos y, y movimiento rápido los activa y hacen que el cerebro también como que tenga eh, una tensión diferente y que cuando uh -huh. vuelvan a retomar uh -huh. el tema, uh -huh. esté despejado, un uh -huh. poco relajado, ¿sí? uh -huh. sí. que son de alguna manera esas actividades que llamamos pausas psicosociales, que uh -huh. es hacer algo diferente, Sí, uh -huh. En un momento determinado de la actividad que estemos desarrollando incluso nos sirve también para, para estudiantes universitarios y para el mismo trabajo. Uh -huh. Hacer como una pausa psicosocial de hacer algo diferente que nos permita activar el cerebro y luego ese ejercicio calmado que tú dices del stop, del lento, no uh -huh. sé qué, para volver a concentrarnos y volver a, a, a enfocarnos sí. en lo que estamos haciendo. Sí. ¿Y Así que es muy super... valioso. Sí, y es que es lo que pasa, y cada vez que nosotros, que olvide decirlo, hacemos movimientos, o el bailo, la danza, o el movimiento consciente, el cerebro, nuestro sistema nervioso, va generando neurotransmisores de bienestar. Entonces, estos neurotransmisores de bienestar facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es muy distinto tener un proceso de enseñanza y aprendizaje en un nivel de estrés o con el cortisol bastante alto, que es donde nos, más que todos nos tendemos a mover, Ahí el, el proceso de aprendizaje es feo, caótico, aburrido. Uh -huh. Entonces, ahí no. Entonces, cuando involucro movimiento, involucro algo con el cuerpo de una manera constante y sostenida, el cuerpo libera esto y se prepara para un aprendizaje. Despeja mi lóbulo, por ejemplo, por que es el que está encargado más de la atención, la toma de decisiones, de planear. Entonces, se despeja y hay una mayor facilidad para que ingrese. Ahora, por ejemplo, en la, cuando están dando el contenido curricular normal, puede no sé inventarse una historia o algo de la de una pequeña historia de, de lo que está de lo que van a enseñar e involucrar cuerpo, algo no sé o ir moviendo algo, pero que ellos también hagan. Obviamente depende de las edades y la recepción de los de, de los niños. Habría que ya ir, entrar a fondo. ¿Qué, qué edad de tarea está, qué intereses les gusta a ellos también, qué tienen, qué les gusta, cómo les gustaría abordarlo, una pequeña obra de teatro narrando una historia, pero en movimiento. O sea, pueden haber muchas herramientas que solamente se trata de probar el clase. Y, y, ¿Y que a veces, cuenta. exacto, y sí. que a veces estaba pensándome un poco eh, en los espacios que tuve con estudiantes en, en, en alguna de la experiencia laboral. Y cuando uno les dice movimiento a los chicos eh, de grados más eh, superiores, ¡ay, no! No me quiero... ¡ay, no! Eso no. Incluso uh, nos pasa a los mismos docentes en las formaciones que uno les dice, bueno, vamos a hacer una actividad y ¡ay, no! Entonces uh -huh. aquí empezamos a encontrar por qué siempre se busca trabajar en las formaciones, en las actividades de capacitación, alguna actividad que implique movimiento. Es decir, uh -huh. que los talleres que se desarrollan en cualquier tema requieren una, un espacio, o, sí, un espacio donde haya ese movimiento para poder anclar ese conocimiento, anclar esa información y no solamente anclarlo, sino también lograr esa atención que se sí, necesita sí. para el desarrollo de esos ejercicios. Sí, Entonces, sí. estimados profesores, un poco eh, invitarlos a que cuando estén ustedes en esos espacios de formación, no digan, ay, no me quiero mover. Ay, ay, <risa> no les dice, hagamos un grupo. <risa> No, ah. ahí está. Encontramos Perdón. la súper, súper explicación de por qué necesitamos estar activos, estar en movimiento eh. y que así como a veces los chicos se cansan de estar sentados, de pronto escuchando, nos pasa a nosotros como adultos. En uh -huh. todos los contextos. Uh -huh. Nos pasa en el ámbito laboral, donde duramos horas sentados y, y más en este tiempo de trabajo en casa, duramos un montón de tiempo sentados en el computador y seguramente el cuerpo, si lo escuchamos, llega un momento en que nos dice: Vamos a ponernos de pie. Sí. Vamos a hacer algo, vamos a caminar. Uh -huh. Si ¿Sí? alguna uh -huh. cosa, si se a tomar un café, salir de, de, del lugar donde estamos trabajando, ir a la cocina y tomarnos un café, eso ya implica sí. ese movimiento que hace que nuestro cerebro cambie también un poco. Sí de ese contexto, ¿Mm? sí, entonces es. me parece súper chévere sí, es, sí, es. Mm, Ah, por aquí me están contestando, Ay sí, ¿no? reaccionaron, qué bonito, dice <risa> nos sentimos cómodos con el cuerpo y eso lo pone en escena de movimiento ¿Qué dice? ¿Qué dice, dice es que no nos sentimos cómodos con el cuerpo y eso sí. lo pone en escena de movimiento ¡Wow! Eso sí es importante y ahí hay, hay, hay que preguntarse ¿Por qué no nos sentimos cómodos y cómodas con el cuerpo? Si el Así cuerpo es, es que es nuestro mayor vehículo, porque imagínense si no tuviéramos cuerpo, entonces cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos, o sea, es, es el enlace de, de, de esta comunicación con la tierra, porque imagínense todo sin cuerpo qué haríamos, o sea, uh, sí, sí, nada, sí. o sea, entonces ahorita el mensaje grande es eso, por favor. Volvamos a la conciencia de la mente y del cuerpo. El cuerpo es muy, muy, muy importante. Y no me refiero al cuerpo solo danzando, movimiento, todo. O sea, solo. escuchar el dolor que tengo aquí en el hombro, el, el dolor de garganta. Ah, o sea, es, es parar y, ay, ya, ya, ya, algo me pasa. En las emociones ocurre igual. O sea, yo les dije, la emoción, antes de que uno reacciona, el cuerpo ya sabe. El cuerpo ya sabe lo que la mente aún todavía no. Entonces hay que anticiparse, entonces cuando yo aprendo a parar, a autoobservarme, la autoobservación, pies en la tierra, hay algo que trabajo mucho que es el grounding o el enraizamiento, entonces es muy importante que trabaje con algunas maestras esto, que me permite estar presente aquí y ahora en lo que estoy haciendo. Ahorita, por ejemplo, yo misma hablando, ¿cómo me siento yo, Paola Ortiz, hablando en este momento? Estoy emocionada, por ejemplo, porque me gusta el tema, ¿no? Es como que, ay, muevo mucho los brazos, ¿sabes? ¿sí? Estas pequeñas cosas caer en cuenta de cómo yo estoy dando mi clase, o los papás o mamás, cómo yo estoy hablándole a mi hijo, a mi hija, cómo me estoy hablando a mí, cómo me estoy duchando, cómo me estoy, o sea, esto tan mínimo pero tan significativo es súper importante, muchachos, muchachas, o sea, es, es volver, porque ahí está el enlace y es, es, o sea, si yo hablo y escucho a mi cuerpo, puedo tener las herramientas para salir, crecer y desarrollarme, para ser más resiliente, más creativo y creativa, salgamos del piloto automático, por favor. Es un poco entrar en ese post proceso de autoconciencia y de sí. autoconocimiento, autorreflexiones un poco encontrarnos sí. con nosotros mismos y un poco para, para cerrar, Paulita, porque el tiempo se nos va, lo sí, que tú dices es un sí. tema apasionante eh, y, que, y, que, y que tiene mucho pues, para, para hablar, pero pues nada, debemos ahorita mismo eh, reducir un poco. Y yo, yo cerraría diciendo como eso, ¿no? que hay que empezar a hacer ese autorreconocimiento, esa autorreflexión, ese encontrarnos a nosotros mismos y ese amor propio. Que, que debemos valorar, a veces hablamos de amar a los demás y no somos cuidadosos con nosotros, con nuestro pensamiento, con esa capacidad de escuchar nuestro cuerpo, bueno, con esa, todo eso que hemos estado hablando, así que un poco la invitación sería a eso, ¿no?, a que eh, se reconozcan, a que se escuchen a sí mismos y de esa misma manera podemos escuchar a los demás y, y comprender también muchas acciones sí. de los demás. Uh -huh. Y aquí también quisiera que brevemente, ya nos quedan apenas cinco minuticos, pero quisiera, Paola, que nos contaras eh, un poco de, con relación a esos talleres que tú realizas, que nos van a permitir de pronto conocer eh, más a profundidad todo este gran ejercicio que tú haces de danza, movimiento, terapeuta. Uh -huh. Bueno, lo que yo hago actualmente son... Bueno, hay capacitaciones, charlas, talleres, que todo mi tema se basa en resiliencia y bienestar emocional. ¿Qué va dentro del bienestar emocional? Sobre todo la inteligencia inter e intrapersonal, porque desde allí parte absolutamente todo para podernos desenvolver en el mundo. Entonces, ¿a través de qué? De recurso corporal, como es danza, movimiento, terapia, a través de la meditación, y a través de, bueno, de otras eh, situaciones este, técnicas en psicología, porque también tenemos que trabajar mentalidad, o sea, trabajo todo el conjunto, mente, cuerpo, emoción, y pues el espíritu pues, se va trabajando. Pero básicamente es eso, hago charlas, asesorías individuales también, y también hago terapias en, a nivel online o presencial, de acuerdo, para, pues, para abordar todo eso, sobre todo temas de bienestar emocional y resiliencia ¿En ¿Qué va eso? Pues personas que tienen dificultades, por ejemplo, en el manejo de emociones, en regulación de emociones, personas que estén con depresión, con ansiedad, bueno, en varias cositas así en general. Pero lo bueno, que aquí es, es, es, super. Sí. aquí es importante saber que, que no estás en Colombia, ¿no? no. Para quienes estén interesados, en, pues nada, ya ahí están nuestras redes sociales, nuestro Instagram. Facebook y demás, donde también puedan encontrar eh, pues, toda la información eh, para contactar y para pues, contarnos un poco del interés frente a estas formaciones, talleres y demás eh, que podamos hacer. Eh, también van a encontrar este video en YouTube, donde lo van a poder eh, descargar, revisar y volver a escuchar. Y pues para quienes lo quieran volver a reproducir, súper bienvenidos y chévere que lo hagan. Recordarles también, que pues, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en arroba somos Caminos, en Instagram y en Facebook y Twitter igual. ¿Listo? Mm -hmm. Agradecerte, Paola, infinitamente por este espacio, porque hemos aprendido un montón de, de todo esto y sobre todo eh, un poco hablar sobre algo que sabemos, que manejamos, pero que no lo hacemos consciente y mm -hmm. no lo interiorizamos como deberíamos y ese ese autoconocimiento que mencionábamos y, y todo lo que nos beneficia tener sí. ese, ese ejercicio de reflexión individual y con uh -huh. nosotros mismos. Uh -huh, uh -huh. Sí, así es. Así es. Entonces, si quieres despedirte, Sí, pues muchas gracias, queridos eh, televidentes, son los que estén allí por, por escuchar, por todo. Y preguntas abiertas, me escriben, escriben a Sandra, escriben a Teje Caminos, si están interesados en, re, en, en abordar sus, en, estos temas con, a través de recursos corporales. También, nada, en, nada, ¿en qué redes te se pueden seguir? Ah, bueno, vale? en Instagram, Instagram, que es arroba paola viola al vital creativa, es donde más me muevo, o si no, en Facebook, arroba danza vital creativa. Entonces, ahí tengo algunos, eh, material que les puede ayudar también, hay videos cortos de movimiento, también unos ejercicios de creatividad, bueno, ahí pueden explorar un poco y videos de algunos temas, y me preguntan y yo abierta y feliz de responder. Y también sugerencias, porque me interesa mucho, a nivel de maestros también, qué les interese, qué les gustaría de pronto ir incorporando en sus prácticas, en sus vidas, algo diferente, porque todo es una co-creación, ¿no? Gracias, claro. pues, bueno, muchas, muchas gracias a todos y a todas. Y nada. Okay. Vale, muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Esperamos vernos en nuestro próximo Facebook Live, donde estaremos hablando de otro tema interesante, como siempre, eh, y que esperamos que siempre les sea de utilidad, que lo pongan en práctica. Eh, y, bueno, seguimos en contacto, que tengan un excelente eh, resto de semana muchas gracias por eh, estar acompañándonos, y bueno, Paulita, nos veremos también en un próximo momento, Claro que, que nos sí, permita sí. ampliar un poco más de este espléndido pues, tema, ¿sí? uh -huh. que hemos visto mucho los comentarios, que les ha gustado, así que pues estaremos nuevamente tratando de contactar un espacio eh, para volvernos a encontrar. Claro que sí, con gusto, gracias, gracias, chao, chao a todos. Gracias a todos y muchísimas gracias. Gracias.